que sufrir, sufriré si tengo que llorar, lloraré porque allá con mi señor pasivo soy yo tendré porque allá con mi señor pasivo soy yo tendré santo es el señor santo es el señor digno es el señor es el Señor, la gloria y hombres para él, la gloria y hombres para él. Si tengo que sufrir, sufriré, si tengo que llorar, lloraré, porque allá con mi Señor, y gozo yo tendré, porque allá con mi Señor, y gozo yo tendré. Gracias mi Señor, gracias mi Señor, gracias hoy te doy, gracias hoy te doy, por tu iglesia en este lugar, por tu iglesia en este lugar. Si tengo que sufrir, sufriré, si tengo que llorar, lloraré, porque allá con mi Señor, y gozo yo tendré, porque allá con mi Señor, así yo tendré. Fuerte aplauso para Gloria Cristo Jesús. ¡Aleluya!